Se me han pasado las horas recordando aquel momento cuando por primera vez sentí la frescura de tu aliento, aquel sabor a dulzura, aquel sabor a tormento que me llevó en un instante a lo más profundo de tu cuerpo. Sentí tu boca en mi boca, sentí tu pecho en mi pecho, la estrechez de tu cintura y dos corazón el latiendo, me transportaste hasta el cielo, teniendo los pies en tierra, y después de ese momento, se me olvidó hasta quién era, toda tú te me metiste, y lo hiciste de tal manera, que ni el correr de los años, ha borrado de mi esa huella, cada vez que la recuerdo, casi me pongo a llorar, porque en ese mismo momento supe que te llevaría al altar, ay, mi hermosa sinaloense. No sé qué poder tú tienes, que te bastó solo un beso para poder hechizar. Me llenaste de tu esencia, de tu miel me bebí el frasco entero y como si eso fuera poco, mi alma gritó: te quiero quiero como se quiere, un pedazo de uno mismo, te quiero como solamente quiere, un corazón enamorado, desde ese día sagrado, sin ti no sé respirar, me cegaron tus encantos y tu manera de hablar, que todo el mundo lo escuche, pues nada quiero ocultar, que por uno de tus besos, sí, por uno de tus besos, yo me dejaría matar. Que me critique la gente, que me condenen por amar, que mientras tú estés conmigo, el sol siempre me va a alumbrar. Se me han pasado las horas recordando aquel momento cuando por primera vez sentí la frescura de tu aliento. ¡Qué beso! ¡Qué beso! ¡Pero por Dios! ¡Qué beso!